En este año se cumplen 50 años, desde que Francesco Tonucci empezara a plasmar su pensamiento pedagógico en viñetas y dibujos. Está basado en dar el protagonismo y la voz a los propios niñas y niños. Con ocasión de este aniversario, el Parque de las Ciencias de Granada ha organizado la exposición más completa que se haya realizado hasta el momento sobre la obra de Frato, que es el seudónimo con el que él firma. El interés y el apoyo de nuestra ciudad por su filosofía ha quedado muy patente a través de un amplísimo apoyo institucional y también a través de la masiva asistencia a la conferencia inaugural de esta exposición. Cuando pensamos en políticas de infancia, nos solemos referir a lo que nosotros hacemos para mejorar la vida de los niños. Lo que nos hace Bertonucci es todo lo que los niños pueden decirnos y proponernos para mejorar la vida de todos nosotros y, en especial, la vida en las ciudades. Antaño, nos cuenta, el bosque era el lugar peligroso y incierto y las calles de las ciudades y los pueblos eran el lugar seguro y protegido. Eran los espacios donde los niños jugaban, pero también donde los adultos paseaban, charlaban, se encontraban, los lugares donde se compartía el tiempo y los demás, los quehaceres, los quehaceres diarios. La vida de los niños hoy se desarrolla de la burbuja de sus casas a la de la escuela, pasando casi siempre por la burbuja del coche. Las calles ya no son suyas, pero tampoco nuestras. Cada vez queda menos espacio y tiempo para las personas. Y todos, todos y todas necesitamos recuperarlos. Eh, necesitamos ciudades, eh, bueno, como, como muchas que se han hecho amables y habitables, siguiendo la propuesta de Tonucci, que es escuchar lo que las niñas y los niños piensan y proponen para la ciudad. Por eso proponemos avanzar a partir de lo que ya tenemos, en Granada como ciudad amiga de los niños, escuchar a los niños a través del Consejo de Participación, pero en aquellas políticas mmm, propias de la ciudad, no solo las de la infancia, y estudiar la creación de laboratorio de la infancia siguiendo el modelo desarrollado en Fano, en Italia, la ciudad natal de, de Tonucci, eh, un laboratorio que podría estar integrado por el propio personal del de, de ayuntamiento, especialmente de las áreas de urbanismo, medio ambiente y movilidad que trabajen en proyectos específicos para que la mirada y las propuestas de la infancia puedan incorporarse a las decisiones cotidianas y a la creación de un modelo de ciudad mejor para todas y todos.